El día de ayer la Fiscalía de Cauquenes formalizó la investigación en contra dos imputados por los delitos involucrados de tráfico de municiones, cohecho, falsificación de instrumento público, de desacato, entre otros. El día de ayer se decretó la medida cautelar de prisión preventiva solamente respecto de uno de los imputados, que tenía a su vez otros delitos involucrados la Fiscalía de Coquenes decidió eh, presentar un recurso de apelación verbal en contra de la resolución que había rechazado la prisión preventiva de otros cuatro y el día de hoy la Luchísima Corte de Apelaciones acogió nuestro recurso dictando la medida cautelar de prisión preventiva respecto de tres otros restantes. Esto es respecto del de propietario de la armería involucrada y de los dos funcionarios de Carabineros de la Autoridad Fiscalizadora de Control de armas de Constitución y manteniendo la medida cautelar de firma mensual respecto de otro involucrado. Esta investigación se realizó en conjunto con el OVC9 del mismo Carabineros y eh, involucró durante un tiempo tráfico de interceptaciones telefónicas y también eh, uso de agentes encubiertos y agentes revelador. Es una investigación que se mantuvo en reserva y en secreto absoluto hasta la fecha de la formalización y el día de hoy ya tuvo una resolución judicial eh, satisfactoria para nuestra cultura.